Bueno, hay un derecho Carolina, que, hay que respetar. Carolina, su tema. Ah, muy bien. Además, la policía debería poner un orden. Ese relajo de estar tirándose piedrita con, con, con estudiantes. ¿Orden en qué sentido? Cuidado, ¿Un orden, orden cuánto. No puedo. Cuidado con lo del orden. No puedo. ¿Orden no, en qué no, sentido? No, es que la policía pone el orden. ¿Qué, ¿Qué vaina? Sí, ¿En qué no? sentido, Olor? Sí. sí. Ah, Por sí. eso sí. te pregunto. No, pero yo pudiera bajar y, y, y, y someter a esos eso muchachos. No. Pero, verdad, lo del orden sí. es un problema ah, en este país. Mira, quiero referirme en relación a este... Varios hechos que pasaron en el fin de semana, que lo tocamos un tanto eh, por encima al principio del programa. Uh -huh. eh, lo que está pasando con el tema de las muertes a mujeres. El término feminicidio propiamente, yo a veces pienso como que la palabra lo, lo desvincula de, de lo que es. Porque no se identifica tanto, es simplemente la muerte de mujeres por asuntos pasionales o muertes a través eh, por sus cónyuges y demás. Cuando hablamos de feminicidio, como que se escucha bonito, pienso, nosotros hemos de evaluar eh, y valorar algún valorar algunos aspectos en este tema tan eh, terrible que está pasando en la República Dominicana y en América Latina. O sea, la cantidad de muertes en manos de sus verdugos eh, es Va incrementando a cada momento. Vemos la comparativa para el año 2017 y 2018. Y para el primer trimestre, este aumentó. ¿Qué sucede con las instituciones que deben de cumplir con el rol de proteger a la mujer? Dígase el Ministerio Público y el Departamento de Género. Ministro, eh, el Ministerio de la, sí, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público, que también eh, juega un papel en este sentido. Y específicamente, en el caso de San Pedro, el departamento que tiene que ver con la violencia de género, hay cosas que se pueden prevenir. El caso de esta joven, voy a buscar el nombre acá, eh, Johan Anibel González, su asesino, y Juana, Domingo, Juana Dominga, que ya había sido... Esa es la de ahora. Sí, no? la de San Pedro. La, sí. la primera era la abogada que murió. A nivel. La segunda ahora es Juana Domínguez. A nivel le dieron siete puñaladas. Y a esta le dieron once puñaladas. No. Dice la familia en medio de llantos y gritos, él se lo decía que la iba a matar. O sea, ¿qué se debe de tomar en cuenta cuando tú tienes a una expareja, a un verdugo, que te ha apuñalado varias veces, que fue sometido a la justicia, que en ese acto, amado, le dejó el puñal dentro a la mujer, haciéndola pasar por muerta, le entendía que la había matado. ¿Bajo qué condiciones sale en libertad? Por un acuerdo, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí pero, eh, o sea, ¿bajo qué acuerdo? O sea, ¿qué tan un acuerdo debe ya... de haber...? Uh -huh. Para que una persona que cometa este tipo de actos salga en libertad... Es yo un creo mecanismo que, hay un... que la ley prevé, se llama procedimiento penal abreviado, mediante el cual... A ti te, tú te pasas un tiempo preso, al otro tiempo en libertad y en esa libertad bajo condiciones, bajo controles. Y él no cumplió ninguno de estos requisitos, según leía y tengo entendido. Okay. O sea, todas esas acciones que deben de cumplirse, como visitar al psicólogo, tener un trabajo, hacer obras sociales y demás, para tú dar a entender que ya tú eres una persona que no tiene esas condiciones de violencia por la El cual puede entrar en peligro la vida de la mujer. Nada de esto se cumplió. Eh, y es otro caso de tantos que vemos día a día. Resaltan y salen mucho más a la palestra cuando son sí. en estas condiciones. Pero tú cada sabes, día. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros vivimos exportando muchísimos. De mañana.